¡Otro 93! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! Esto ya es el colmo. ¿Qué es eso? Terminó. Terminó. Terminó. Bien. Bien. Oh. Hay que quitarse, hay que quitarse. Terminó. Las 17.21 con 40 grados el 11 de noviembre de. De noviembre, de, de enero de 2021. Dos meses después de haberme. No, 22. ¡Ah! Dos meses después de haberme pasado el, el nivel, me lo pasó. No, iba, iba a gritar, iba a festejar, pero no tengo ganas, la verdad. No, no, no lo, Es que no, no, no puedo. 100%. Acá está marcado. 100% con el tick. Vamos a contar los dos intentos. Voy a comentar. GG. 7889. 14846 intentos para pasarme el peor nivel que creo que jugué jamás. Eh, no tengo mucho más para decir. Eh, Raid Extreme Demon. Para mí es Extreme Demon. Eh, costó Costó, costó, costó Vamos a comentar acá Hypersonic 100% ah. Terminó Hasta la próxima supongo La próxima será un exterminamo bastante bastante copado Ya lo van a ver Terminó el infierno.